Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión hemos estado cazando en la reserva de Yukon Valley Donde hemos abatido dos diamantes Un búfalo de la llanura y un precioso alce Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en el Yukon Valley Vamos a mirar en la orilla del lago A ver si encontramos algún animal Vamos a buscar entre... Entre los árboles, ahí vemos un, un búfalo, un nivel 5, media. Vamos a hacer el lance con el 300. Nos vamos a acercar un poquito. Vaya, ahora ya no lo veo, no lo veo. donde se te me ha sido corazón? No digo tú palpitar. Vamos a ver. Hacer... Bueno, venga, te vamos Vamos a coger otra los prismáticos, a ver si lo localizo porque lo he perdido. Venga, vamos a movernos un poquito. Y mira, allí, allí lo vemos, allí lo vemos ya. Ahora sí te tengo localizado. Vamos a hacer el lance. Nos vamos a acercar un poquito para que sea la distancia óptima. Y ahora sí, te apunto y disparo el animal corriendo, pero creo que no que no andará, mu andará mucho así que vamos perrete, vamos a, a buscarlo cogemos nuestro gps mira, y ahora ahora vemos que ha caído, habéis visto cómo se nos ha puesto la, la presión energética venga perrete, busca venga perrete que te quedas atrás, no lo encuentra bueno, yo voy a seguir corriendo y ahora te llamo para que lo busque más cerquita venga, perrete, busca ahora sí, ahora sí sale corriendo como un rayo vamos a ver nuestro animal a ver qué puntuación nos, nos arroja espero que sea muy buena vamos a ver a perrete, vamos a ver si de aquí Puedo haceros una fotito, que tengo una foto bonita. A ver cuadro. Y sí, una foto preciosa para para guardar. Vamos a... Venga, te vamos a elogiar un poquito y vamos a ver que... qué nos da nuestro búfalo, Venga, perrete que lo haces muy bien. Ya estás en nivel 30 y me bruña cuando vemos a los lobos. Así me gusta. Un diamante, 242,40. La verdad es que es un precioso animal. Vamos a hacer la cartilla. Y venga, lo disecamos. Bueno, vamos a guardarlo, luego lo, lo disecamos. Que tenemos tiempo. Y vamos a, a continuar cazando. A ver qué que nos encontramos venga perrete muy bien dame la patita y seguimos cazando por la zona vamos andando ahí vemos un alce si sí, ahí está tranquilito un alce joder que cuerna tiene perdón por las presiones ¿eh? no me gusta decir tacos cogemos nuestro arco ponemos 60 metros y vamos a disparar sin telemetro que está muy cerquita venga, ahí le hemos dado, le hemos dado ya, sale corriendo el alce, vamos a ver, y yo creo que ya, que ya ha caído, venga, perrete, busca, vamos, perrete. sale perrete, corriendo, volvemos el sangrado, Madre mía, eso debemos atravesar por lo menos los dos pulmones. Y venga, perrete que ya, ya lo vemos ahí. Perrete está como un como un jabato ahí buscándome las piezas. Madre mía, qué cuernos tiene. Qué cuernos tiene. Vamos a que sí, perrete que ya sé que lo has encontrado, pero es que te quiero hacer una foto. Así te voy a llamar para acá. para acá venga, vete para acá que te quiero colocar para una foto hijo mío venga muy bien muy bien ahora siéntate venga ya te sientas así perrete y te voy arrastrando un poquito para poderte poner para hacer una foto que madre mía que cornamenta tiene tiene este lance. muy bien vamos a ver si nos agachamos un poquito más a ver, cogemos la esta, un poquito más para atrás. Madre mía, qué foto. Muy bien, perrete. Eres un perro magnífico, me encantas. Venga, que lo estás haciendo muy bien. Que antes hemos cazado un lobo y, y, y me has defendido y ha unido como un jabato. Vamos a mirar por la orilla del lago. Y bueno, vamos a recoger nuestro nuestro alce Diamante, 300 puntos con 40 Madre mía, qué cornamenta Qué palas inferiores más bonitas Madre mía, qué bicharraco Es el alce más, más grande que cazado Qué precisidad, venga Vamos a, a guardarte y vamos a mira esta es la zona voy a poner el mapa esta es la zona donde donde lo hemos cazado veis el lago superior los dos laguitos que tenemos allí esta es una, una buena zona de alces y de incluso caribus también podemos encontrar en este en esta zona del lago lobos pero hoy no hoy no quiero ni otro mira anda sal, teníamos ahí sale corriendo que no lo habíamos visto madre mía nos ha visto se ha asustado estaba yo enseñando el mapa y no y no me he dado cuenta pero bueno vamos a acercarnos a, a la orilla de, del lago a ver qué, qué encontramos que a mí esta zona siempre me ha dado muy buenos muy buenos resultados miramos nos vemos nos vamos a acercar un poquito más a, a la orilla a ver qué, qué encontramos desde aquí Ya estamos en la orilla y vamos a, a mirar no vemos nada por este lado vamos a mirar más hacia la izquierda despacito mira allí sí allí vemos otro alce un nivel 4 con una bonita cornamenta así que vamos a movernos para tener mejor disparo porque tenemos un arbolito delante no vaya a ser que la bala le impacte en el árbol y la caeremos Apuntamos Y disparamos Un buen impacto Madre mía Sale corriendo, pero yo creo que Madre mía, parece que está borracho Vamos a disparar otro, pero no, ese le falló Ese le falló Bueno, perrete, vamos a buscarlo Venga, vámonos, perrete Venga, vamos a bueno, vamos a logearlo que está un poquito bajo Y nos vamos a pegar Una carrera con la A lo largo del lago Vamos a cruzar por aquí Madre mía no, ¡Ah! me he derribado yo Por meterme que estaba muy profundo No no te puedes meter el balsam por ahí que, que aquí en el jante no, no sé nada Aquí vamos a bordear Vamos a bordear Y a ver si Si lo recogemos Vemos por la presión energética que, que está abatido. Ahora voy a poner el mapa para que vea dónde dónde hemos matado tanto el diamante como el otro. Pues en la misma zona, en el mismo lago que hemos visto, que hemos visto antes. Venga, parece busca. A ver si lo encuentras. Vamos, campeón. A ver, no encuentras nada, o sea que todavía no estamos cerca. Así que venga, busca otra vez, venga, busca. Vamos a ver, está buscando Sigue retrasado Ahora en cuanto coge el olor Ya, ya, la, ya lo olido Y me va a ir a Me va a adelantar, ¿no ves? Ahí va Ahí va, vamos parrete busca Venga, busca Vamos, campeón Ya vemos el color De las huellas del, del arce resaltado Y a ver si Si no lo encuentra Madre mía, que impacto han creado masivo vamos perrete dónde estás vamos así que ya vas por el corredor ya te veo abajo vas por la orilla eh. sin vergüenza me querías engañar y ya sales como una bala vamos a ver que ha corrido un poco el animal pero ha sido abatido y perrete va siguiendo va siguiendo su rastro Y ya lo vemos allí. Ya lo vemos allí. Y vamos a ver qué, qué nos arroja. Muy bien, perrete. Venga, lo estás haciendo muy bien. pegando una carrera muy bonita. Vamos a ver qué nos da. A ver, bueno, tiene una cuerda muy bonita también, la verdad. ¿ves? Tiene una cuerda grande y bonita. A ver. 254 con 90. Una cuerda muy bonita. Pero ya tenemos un alfe más grande, así que lo guardamos y a ver qué pasa. Vamos, perrete, que lo estás haciendo muy bien. Siéntate un poquito, que te acaricio un poquete de galletita. ¡Venga, come! Muy bien, vamos a, a seguir buscando, ¿no ves? El mapa o que os he dicho antes, donde hemos abatido todo, ¿sabes? Esa mancha que tenemos arriba es un caribú nivel 3, pero bueno... No, no he querido ponerlo hoy Ahí tenemos a otro. Ahí tenemos otro nivel 4. Así que vamos a, a coger... Está largo, más, ese ha sido alto. Vamos a disparar otra vez. Y... Ahora sí. Ahora sí. Pensaba que como estaba más de 300 metros he levantado mucho la mira. Pero... Pero no. Ha tenido un, un tiro tenso con la de 300 en su posición ideal. Vemos que sale corriendo, así que nos vamos a pegar otra carrera. Vamos a amunicionar. ¡Vamos, perrete! Vamos a buscar al alce. Como os estaba comentando antes, mientras me pego la carrera, en esta zona eh, podemos encontrar caribús, sobre todo, alces y, y algún lobo que otro, ¿eh? Tener cuidado que aquí hay lobos. Mira, ¿ves la, la zona? Donde hemos estado cazando, ¿ves los, los estos? Tener cuidado que hay lobos. Y aunque aquí, bueno, lo bueno que... que hay muy Aunque se ve bien a lo lejos, pero también hay vegetación y te puede saltar el lobo y, y atacar. Lo que sí es cierto que ya perrete que lo tengo a nivel 30. Eh, cada vez que, que huele un lobo o anda cerca, empieza a reunir ¿eh? Y eso es una... Una buena opción que, que han conseguido o sea, los desarrolladores del de gente con el perrete. Seguimos, esperándonos la carrera, que madre mía, este lago, eso de disparar de, de una orilla a otro, es lo que tiene. Podía cortar el vídeo, pero no quiero que se haga el lance completo, aunque sea un poquito más, más largo. Madre mía, como se me están poniendo la, las pulsaciones. Bueno, vamos a ver si, si vamos llegando Y podemos recuperar Bueno, llegamos a la zona donde nos hemos ahogado antes ahora, ahora vamos a dar la vueltecita Venga, ahora sí Así que... Yo creo que ya nos faltará poco Vamos a tirar a, a Perrete que vaya buscando Venga, Perrete busca Vamos a ver Mira, sale corriendo Sale corriendo ahí parrete, ya que ya lo ha olvido, cada vez eh, le va subiendo el nivel de, de rastreo y consigue antes la, las piezas. Ya vemos aquí el lance, así que vamos a felicitarlo. Venga, siéntate parrete, que vamos a coger el lance. 206 puntos, un oro justito. No es tan bonito como nosotros, pero bueno, está muy bien. Así que vamos a felicitar a Perrete Y yo creo que la jornada de hoy ha sido muy satisfactoria. Así que nos iremos a cenar y mañana más. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.